Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro, seguimos con estos capítulos y yo sí creo en vos. ¿Vos qué onda? ¿Crees? ¿No crees? ¿Dudas? No me vayas a dudar de tu potencial porque no es así. Así que en la tarea de eh, expresarnos con total libertad, seguimos con estos peldaños que nos llevan a, a trabajar con, consigo mismos, mismes. Y a ir por, por los sueños, por los objetivos que uno ama. Por eso es que te hace sonreír y, y te alegra el espíritu el corazón. Bien. Hay algo que sucede, hablamos ya de muchas cosas, de lo último que hablamos fue de valorar los esfuerzos. Pero hay algo que sucede, justamente hablando de la valoración de los esfuerzos, que, que a veces esos esfuerzos que hacemos porque por varios motivos puede suceder que no consigas las cosas en tiempo y forma como querías o creías que las ibas a conseguir por más que te super esforzaste y te mandaste y todo eso eh, o las conseguiste de otra manera o te impactaron de otra forma entonces empiezas a minimizar ¿Y no será que no soy tan bueno, tan buena? ¿Y no será que tengo que hacer otra cosa? Y si mejor digo lo que dijo Fulanito de que no, no te dediques a eso, eso nadie lo logra. Mejor mandate a hacer una carrera seguro, segura, que te dé esto, que te dé tranquilidad. Y todo eso, todo el tiempo hace tic, tic, tic, como el pájaro carpintero entonces empezamos quizás a minimizar nuestros esfuerzos o me tengo que esforzar mucho más o algo tengo que cambiar y algo está mal conmigo no hay nada mal con vos en absoluto cuando te suceden este tipo de cosas hay que ir hacia adentro tomarse un respiro sirve mucho meditar también y y saber que tus esfuerzos son válidos. Que quizás eh, hay otras situaciones o otras cosas impactan como para no tener los resultados que, que, te, que querrías tener en ese momento que pretendías. Pero no por eso tenés que minimizar tus esfuerzos. A veces las personas hacen eh, esfuerzos titánicos y los minimizan. Y todo el mundo los ve. Y los minimizan, y me incluyen. Entonces, es como tejer y destejer, como Pelélope. Somos tan autoexigentes que. No, bueno, pero lo que hice hasta acá, la verdad es que no sé si tiene mucho sentido. Cuando vas a la historia, a los diarios que escribías, a las cosas, a un álbum de fotos, te das cuenta de un montón de cosas que lograste que la gente te aseguró que no ibas a poder lograr y me detengo en este punto porque podríamos pensar que con todo el avance en el planeta tecnológico educacional estas cosas ya serían parte del pasado pero no y aún hoy seguimos encontrando personas que dicen, aseguran o certifican que vos no vas a poder lograr ciertas cosas. Por X, por X, por X, llamar o sea, lo que sea, ¿no? Basado eh, en estadísticas inclusive. Pregunto ¿Quién puede asegurarte Que vos no vas a poder lograr algo? ¿Quién? Realmente Es algo que A uno No, no puedo entender No lo voy a entender Y puedo decir es que evalúes a la persona que te está diciendo eso, de dónde viene, cuál es su historia, cuáles son sus sueños rotos, de dónde proviene, para que te diga semejante atrocidad. Nadie le puede decir a nadie que no puede hacer tal cosa o que no es bueno para esto o para el otro. Es una aberración. Eh el estandarizar a, a los seres humanos cuando somos todos distintos y cuando uno nunca sabe qué es, cuál es el destino, por así decirlo y esto sería una, una cuestión un poco poética, ¿no? pero de esa persona que tenemos enfrente quizás es una persona que hasta nos supera a nosotros mismos Resentimiento, mucho resentimiento, mucho desamor, mucho desazón Porque no es novedad que la mayoría de las personas elige la comodidad para subsistir Y relega sus sueños Entonces esas personas luego están en un punto intermedio y vos te las cruzás O te las cruzás Y osan desde su infortunio Decirte que vos no vas a poder lograr las cosas por experiencia propia, porque no quieren que el resto logren lo que ellos no quisieron, y también los hay, hay que decir la verdad, o simplemente porque su mundo es pequeño y hasta ahí les permite llegar. Y está bien, no los vas a cambiar. Yo lo único que te digo es que no permitas eso, cuando alguien te diga eso no te quedes en esos lugares es la forma en que tiene la vida decirte vos acá no perteneces te tenés que ir porque ese lugar no es para vos ahí no vas a prosperar de la forma en que sea mucho menos por favor te quedes en teoría para aprender o que ese tipo de personas te enseñen porque lo que te están enseñando es a no ser como ellos. Nunca en la vida. Porque ¿con qué criterio pedagógico, mejor dicho, no pedagógico y no humano, le decimos a un otro que no va a poder lograr las cosas? Es terrible eso. Yo creo que ninguna persona eh, se merece que le digan una cosa así y sin embargo aún hoy seguimos escuchando cierto ruido donde ese tipo de acciones aún está así que no no, no, no permitas nunca nunca, nunca y en esos momentos donde te ponen esos ...grandes maestros de lo que no hay que hacer... ...no dudes en pegar un portazo a e irte... ...a lo que me refiero... Eh, ...quizás fuiste a buscar un profesor... Eh, ...una maestra... ...de determinada disciplina... ...y te encontrás con una persona que te dice esto... ...pero es súper recomendada y es... ...uy, la eminencia... salir de ahí urgente, no malgastes tu dinero, tu tiempo y tus sueños, porque rodeado de ese tipo de gente no vas a aprender más que lo que no tenés que hacer en el futuro, así que como sea, la elección de los maestros es algo que de verdad que es uno de los puntos también claves de, de estas situaciones, ¿no? Eh, lo suficientemente amorosos como para ya saber que tienen que ayudar a los otros a brillar y todo lo que ellos han aprendido, experimentado, todo el conocimiento que tiene el bajo cultural humano, tienen que trasladarlo a esas nuevas personas que llegan eh, para que ellas también lo hagan realidad, o lo puedan hacer realidad, incluso a veces cosas que ellos como maestros no han logrado y quizás lo logra un alumno eso es genial de eso se trata y con este ejemplo no me quiero quedar ahí en la cuestión educacional que es ultra importante pero no me quiero quedar ahí porque lo mismo puede sucederte en otras áreas tan simple como tener una pareja tóxica o eh, narcisista o que egoísta que, que minimiza tus esfuerzos, que no creen en tus sueños, que, que no te tiene presente, que no respeta tu agenda Que el mundo gira alrededor de él, de ella, de ella y, y vos sos un ente que tiene que acomodarse a, a lo que esa persona dictamine, directa o indirectamente, porque a veces está maquillado, a veces no es directamente con lo cual no te vas a poder dar cuenta y eso indirectamente impacta en tus decisiones, en, en tu futuro de carrera, en, en tu área laboral, un montón de, de cuestiones que, que no está bueno. Lo mismo en la amistad. Eh, hay personas que son negativas, que, no, bueno, pero eso no, es muy difícil, si te rodeas de eso, chao. En fin, en todas las áreas, tenés que ver con mucho cuidado quién va a favor de, de tu persona, de tus decisiones y, y, y te contempla de esa forma o quién va a, a desterrarlo por cuestión propia, por, porque le nace, porque no aprende otra forma y no le enseñaron otra forma. Hay que tener mucho cuidado con eso y no desistir eh, y saber decir que no. Una de las cosas más difíciles que hay en este camino general es aprender a decir que no, no, no me parece, no lo considero, eh, desde el respeto, desde la comunicación, no, esto no me parece bien, no lo elijo, no elijo esa pareja, no elijo ese maestro, no elijo ese trabajo, no, no lo elijo, Lo agradezco, pero no lo elijo. Eh, en fin, todo tiene que ver con el amor propio, así que no minimices tus esfuerzos porque nadie más que vos sabe lo que te costaron determinadas cosas o lo que te van a costar o te están costando en este momento. No lo minimices, no es que tu esfuerzo es menor que el otro porque el otro es más sacrificado, el otro, no, son historias diferentes, son Personas diferentes, y cada uno lo vivencia con el sentido y la sensibilidad que posee, con el cual ha sido, eh, digamos, eh, con el cual ha crecido también, ¿no? Con las herramientas que ha crecido y que determinan determinada, quizás, sensibilidad o empatía con ciertas situaciones o no, o con, o no con otras. Así que, no te compares, acá no va la comparación. No te compares con nada, ni con nadie, porque sos única, unique, único, y de eso se trata. Justamente esa es la tarea que venimos a desarrollar. Ser quienes somos, y somos seres únicos. No hay nadie como vos, y ese, ese es tu potencial, es tu mayor riqueza, es lo mejor que puedes tener, que podés ser. Sé quien sos, esencial. Te mando un beso enorme, no te olvides de seguirme en mis redes, hazle clic a la campanita para no perderte los otros capítulos. Déjame tu historia, pasar por mi página, déjame un hola, aunque sea, que me vas a alegrar mucho y espero poder saludarte pronto. Da por los sueños, porque lo único imposible en esta vida es lo que no intentas. Beso enorme, te quiero, nos vemos.